Es un Gobierno, por consiguiente, que pone precio a los derechos sociales, que los mercantiliza. Y cabría preguntarnos qué lugar ocupa la gente, qué lugar ocupa nuestros vecinos, la ciudadanía. Y lo estamos viendo en las actuaciones de este Gobierno. Hay una atención hacia las élites en actuaciones que no son prioritarias, pero ya estamos viendo qué prisa se han dado, por ejemplo, en arreglar plaza, las plazas de los sitios, o el erial de la Plaza Santa Engracia o la Plaza Salamero que no sufrían una particular degradación, mientras que se manifiesta un evidente desprecio hacia el planeamiento urbanístico en los barrios. El desprecio hacia la democracia municipal, el desprecio a la participación de la ciudadanía, del derecho de sus gentes a participar en la construcción y en el diseño de su ciudad, a que sean tenidas en cuenta sus opiniones. Hemos visto cómo la plaza del Pilar, a pesar de estar en plena pandemia, había continuas movilizaciones de, de personas, de grupos de entidades que ponían de manifiesto todo, esta, todo este desmantelamiento, desprecio de lo público y alejamiento de los debates que habíamos venido realizando con la ciudadanía para construir una ciudad inclusiva y amable para todos.